Para crear un array booleano utilizamos la función array. Y dentro de la función array pues escribimos una lista, por ejemplo, con tres valores verdaderos y un valor falso. Vamos a visualizar el array y vamos a comprobar que efectivamente es booleano. Para ello le preguntamos el tipo de dato. Y veremos que cada uno de los elementos ocupa solamente un byte. Esta es una manera muy habitual de crear arrays, booleanos, pero hay otra que también se utiliza mucho. Y es la siguiente. Escribimos un array de enteros. Donde queremos que aparezca un true, escribimos un 1. Y donde queremos que aparezca un cero, escribimos un 0. También podríamos haber escrito cualquier número distinto de cero. Pero ahora lo importante es que le tenemos que decir que el tipo de dato sea bool. Y de esta manera hemos creado de otra forma el mismo array. Y vamos a ver otra forma más de crear arrays booleanos. Para ello vamos a partir de un array entero cualquiera. Para ello vamos a darle valores un poco al azar. Menos 4, 7, 8, 9, menos 3, 6. Aquí tenemos nuestro array. Y ahora utilizando los operadores relacionales, por ejemplo, vamos a ver en qué posiciones tenemos los valores que son mayores que 0. Aquí tenemos un Array. En la primera posición no tenemos un valor mayor o igual que 0, porque es el menos 4. En la segunda tenemos un 7, sí. Esto que hemos hecho aquí lo podríamos guardar en un Array y ya tendríamos otro Array booleano. Y lo mismo que hacemos con vectores se puede hacer con matrices. Vamos a crear una matriz, por ejemplo, con Arrange de 24 elementos y lo vamos a formar con ellos una matriz de 6 por 4 vamos a ver si está bien hecha aquí la tenemos y ahora simplemente vamos a hacer que a sea mayor que 6 vamos a ver en qué posiciones los valores son mayores o iguales que 6 y aquí nos da todos los valores por ejemplo, si quisiésemos encontrar los valores pares, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer que el módulo al dividir entre dos fuese igual a cero. Y esto nos daría un array con true en los valores pares. Vamos a verlo. Aquí tenemos el primero es un cero. Es par, impar, par, etc.